Todo bien, gracias a Dios, de verdad ¿Cómo güey. un talento de redes sociales Llega a la comunicación y se logra coronar? Eh, hay que aprovechar aprovechar Los chances, a mí, por ejemplo Roberto, a los fósforos, que boli Me dieron el chance y bueno, lo aproveché Empecé a estudiar y le di para allá ¿Cómo tú ves que a veces la gente dice como que tú eres muy suave Y que a los fósforos es más fuerte? Ah, yo soy así, a mí me criaron así y yo no, yo no, a mí no me gusta ser rudo Ni hablar mal de nadie, yo soy así ¿Qué dijo, qué dijo el dato hoy sobre ti? Que te insultó en cierto no, no me importa. Lo que diga la no me importa. Yo voy a mantener mi postura igual, apoyándolo a ellos porque yo sé el trabajo que pasamos todos juntos a los mil 2004 Lo que él diga no va a cambiar mi posición. Hay una unión con una gran parte. Lo que pasa es que a él no le interesa. Pero ahí hay, hay una gran parte que está unido. El público está dando cuenta. Él va a tener la... La va a tener que ceder. Él se va a dar cuenta que la única forma de crecer va a ser unido. El odio aquí no deja crecer a ningún artista.